Por fin llegó la sorpresa que te estábamos anunciando. Este 2020 va a ser tu año y queremos acompañarte. Hemos creado el reto 2020 porque estamos tan seguros de que nuestro método funciona que si no avergazas, te devolvemos el dinero. Tendrás un grupo privado de Facebook en el que compartiremos trucos y vamos a hacerlo de forma sostenible a tres niveles. Por un lado, vas a perder los kilos y los vas a mantener durante todo el tiempo que sigas la fase de mantenimiento. Vamos a cuidar el planeta porque vamos a hacer un reto colectivo de perder 2020 kilos por lo que vamos a liberar a la tierra de esos 2020 kilos y va a girar más rápido. Y por tercer motivo vamos a dar trucos también de hacer una dieta sostenible con alimentos frescos de temporada, eh, vamos a darte recetas de proteína vegetal y vamos a fortalecer tu motivación con técnicas de coaching grupales. No lo pienses más, anótate ahora, empezaremos el 13 de enero, pero para todas las personas que se inscriban antes de fin de año tendréis un 50% de descuento en el reto 2020.